Activista es la batalla por la rebaja del Internet de ADC. El combate se más o menos así. damos paso al presidente de Cotas. ¡Ah! ¡Ah, Rayo! ¡Ah, eh, ¿Quién es usted? Soy la representante de los eh, pues mejor, se retiran porque tengo hombres armados con gases de la el tipo Ay. Es Ay, sí, sí, pues fíjese que yo tengo. 6 personas de mi lado. ¡Ah, son 6! Ah, ah, ¡Ah, Usted no me dura ni un párrafo, así no. que me voy ¡Ah, sí, pero tenemos 10.000 seguidores en las redes sociales! ¡Ah, eh, ya no son 6 o 10.000! El bueno, ¿qué es lo que pide? Nada más ni nada menos que el 30% de un descuento. ¡Ah, 25! ¡30. ¡Ah, 29! ¡10.000 seguidores! ¡30% es un trato! Sí. Muchachos, retirada, vámonos a una Por nuestro lado, tenemos pantallas todavía no estaban en nuestro tiempo, por así decirlo. Sin embargo, si nos venimos por este lado, voy a mostrarles. ¿Qué le parece? Sí, la verdad es que bueno, en mi caso, recordé que este fue mi primer celular, así que dije, wow, después de cuántos años. Pero vamos a estar con mucha más información porque esta exposición se llevó a cabo solamente el día de hoy y estamos para más detalles con Eliana Quiroz, ella es la jefa de Unidad de Gobierno Electrónico. Eliana, muy buenas noches. Buenas noches, un gusto, gracias por visitarnos. Son, ¿Cuáles han sido los artefactos que se han estado mostrando en esta exposición? Bueno, la, historia, la, la idea de Benton son: hay tres partes. La primera claro, es la historia de impresión. Son varios artefactos desde el año de 1960, que no solo había internet, sino computadoras, y luego ya con la llegada de internet del 89 de con y luego cuando se crea el primer correo y el primer sitio web, que es el primer sitio web de los, del periódico de Los Tiempos, y, y comenzamos con una era... Es en... vídeo. Sí, sí, sí, vamos a ir mostrando Vamos a ir mostrando Creo que podemos buscar una cosa antes de subir Que era esto que te mostraba que era algo muy simpático De un teclado más o menos de la década de la década Es lo que estamos llevando ahora Si puedes venir aquí con la cámara Ya Es un teclado muy pesado Es solamente el teclado, no es nada más Y lo que nosotros conoceríamos pues ve, es esta entrada. Es entrada que está mirando ahora es de, de, de. tiempo moderno. ¿Esto sería más o menos, menos de sí. qué año? Más o menos es de la década del 70. 80, increíble, ¿verdad? Increíble, ¿verdad? increíble María René. Es realmente, a ver, vamos, a, vamos a ver, realmente es bastante pesado a comparación de los teclados que tenemos actualmente. Mire esto, el, el cable larguísimo, una entrada eh, bastante, bastante grande. grande, grande, grande, grande. grande. Sí, de, estas, de, de varias de estas que eh, han instituciones públicas y también usuarios de internet a quienes hemos pedido que nos presten para ir contando un poco en conjunto todas nuestras, nuestras experiencias de internet y construir una historia en conjunto de internet Lo que también estábamos comentando anteriormente es que muchos de estos objetos que han sido rescatados Sí, sí, sí. La mayor parte de, estas, de estos 87 equipos que estamos mostrando acá vienen de entidades públicas, de, de, de los depósitos de las entidades públicas. Algunos tienen un cuidados, la mayoría de los tienen muy descuidados eh, y no los han votado porque por ley no puedes votar, no puedes dar de baja a algunos equipos por un cierto tiempo, etc. Entonces ahí no se han podido esperar, no, la mayoría están prestados. En el Ahora hay un router que quiero que las cámaras te acompañen en este momento porque vamos a irnos al primer piso. Ah, bueno, este caso segundo piso. Para que podamos eh, para cerrar con broche de oro lo que si le tengo a continuación es algo muy interesante. Es un router, el sí, ¿Sí? hecho que ha tenido un trabajo objetivo. ¿Y de gobierno de tecnologías de información y comunicación? Acá lo tenemos. A ver, por favor, las cámaras nos van a ayudar un poquito en este momento. Ahí lo tenemos. A ver, Carlos, estamos contigo. todo un poco. el desarrollo que en en el área de investigación. El idea es que podamos desarrollar nuestra propia tecnología, nuestras propias soluciones a partir de casi cero. En este caso, adquirimos estas tarjetas o sistemas invividos y armamos, como en este ejemplo, un router. Un router que nos permite repartir acceso a internet y a la red a varios uh, computadores de su oficina. Eh, son sistemas que en general podrían costar hasta mil dólares cuando compras un sistema así hecho para empresas. Nosotros lo hacemos desde cero y cuesta 50 dólares en este caso. Así es, bueno María René, vuelvo con usted. Estudios Centrales, hemos tenido bastante material, mucha gente que se dio cita a ver eh, bueno, esta presentación de estos objetos y conocer un poquito de lo que fue la historia del internet en nuestro país.